¿Por apareciste? Revolviste todos mis sentimientos Si nunca quisiste Escaparte y quien escapó fue el tiempo No quiero volver a verte Siempre que vienes haces daño Mejor lejos y así no duele Lo nuestro es cosa del pasado y ya De ti no quiero saber Mujer vete ya no mires atrás Dice que no para yo yo no puedo hacer nada seca tus lágrimas. Dile adiós a lo malo, tómate un trago y camina Que la vida es larga y cuando yo quise tú no querías Hiciste mucho daño y lo sabes De mi corazón boté la llave Ya me cansé de sufrir, me cansé de llorar Cambié el amor por fumar porque... Ver como el humo sube libera mi alma que se enamora ese man quedó atrás Ya no con palabras, ni frases bonitas su carita linda es pura fantasía Ya vet, vete, vete, vete, vete Ya ve, vete, vete, vete, no queda nada ya. de ti no quiero saber, mujer vete Ya no mires atrás Sé que no para llorar, yo no puedo hacer nada, seca tus lágrimas. Dile adiós a lo malo, toma tu trago y camina. Que la vida es larga, y cuando yo quise, tú no querías. Dime. En qué idioma te lo tengo que explicar, que explicar Si fuiste quien la cago tú debes marchar No mires atrás porque aquí no queda nada Y solo vete, ya perdiste bebé Es muy tarde para querer volver Y te dolerá Vivir con la culpa de haber hecho algo mal Mi mente está limpia, yo siempre fui leal Que tus ojos no me vuelvan a ver nunca más Que en tus sueños mi personaje muera me cansé de ti, ya te quiero fuera Ya vete, vete, vete, vete, vete Ya vete, vete, vete, no queda nada ya, De ti no quiero saber, mujer vete, ya no mires atrás Dice que no para llorar, yo no puedo hacer nada seca tus lágrimas